Bienvenidos una vez más a este nuestro canal Yo soy Iván y yo soy Juan Y, y esto, esto es... Doble libros! El día de hoy les traemos un book haul ya de final de año Con todos los libros que reunimos en, este, en estas fiestas Así en diciembre suelen llegar muchos libros eh, Tanto yo como Iván recibimos una buena cantidad Así que vamos a, a mostrar esto el primero se trata de... Una triste historia de 14 sabios Este es el primer libro de ciencia ficción escrito en Colombia Bueno, este no, ¿no? La, la edición Pues sí, la edición Está eh, escrito por... José Félix Cuen Mayor es un libro muy chiquito, como lo ven es súper delgadito Yo creí que era más, más grande Es bastante difícil de encontrar, de hecho lo encontré en una librería en Bucaramanga Y era el último ejemplar que tenían De resto por internet todo decía agotado, agotado, agotado Así que estoy contento de recibir este libro eh, Yo creo que podré leerlo bastante pronto, en una sentada, dos máximo Y tendré reseña Pero eso es bueno, ¿no? que, esté, que está agotado, significa que la gente lo está comprando o que no lo volvió a editar, o oh, eso es lo malo, tanto es que no se volvió a editar, no hay más tirada del libro, lo cual lo hace una rareza. Sí. De hecho sí, es toda una rareza y es una, un gran ejemplar para la colección que se completa con este este es el segundo volumen de la colección de Laguna Fantástica perdón, este es el tercer volumen de la colección Laguna Fantástica esta historia de 14 sabios es la primera y este es Viajes Interplanetarios en Cepalines en el año 2009 el año ya pasó, 2009 ya quedó hace 10 años de hecho y no hay viajes interplanetarios ni Cepalines, Mire, Cepalines. pero es otro ejemplar de arqueológico de la ciencia ficción colombiana este sí es mucho más gruesito debo decir que la edición de... De Laguna es muy cuidada, muy, muy bonita Y da pues mucho gusto eh, Recibir este, este ejemplar Con el que completamos la colección de Laguna Fantástica Y precisamente eh, De la colección de Laguna Fantástica Hace parte este ejemplar Del cual ya le hicimos una reseña eh, En este canal Les dejaremos el link En algún lado <ríe> eh, Barranquilla 2132 Un libro muy bueno Y es el tercer volumen de esta de esta colección de Laguna Fantástica dedicada a la ciencia ficción colombiana clásica. Bueno, por mi parte, eh, yo estuve buscando libros eh, de ciencia ficción para regalar, ah, no colombiana, pero eh, digamos universal, y me encontré con un, un libro que ya es un clásico, que de hecho es un libro que yo también, si no estoy mal, en los objetivos de 2018, dije que quería leer. Por ahí les dejaremos el link. Les adelanto que ese, al menos no lo leí, pero ya tengo Spoiler. el libro. Ya tengo el libro. se trata de Máquinas Mortales, de Philip Dick. Si conocen un poco de ciencia ficción, sabrán que esta es una saga eh, muy famosa. De hecho, el año pasado también le sacaron película. ¿Te ¿Y la viste, no? Me la vi, me gustó mucho. Eh, de, yo ya conocía la saga y ya había dicho que quería leerla. De hecho, el, el, lo de los objetivos fue antes de, de, de siquiera hacer que se anunciara la película. Pero bueno, salió la película, no me leí el libro, pero vi la película me gustó mucho y fue pues un incentivo más para conseguir este libro y también su secuela El oro del depredador Esperemos que este, este año sí sea el, el, el año en que me pueda leer este libro Yo continúo con, obviamente, con nuestra colección de El Hobbit y del Señor de los Anillos, que está por acá Aquí un poquito. No teníamos el Hobbit en español Por lo que le dije compra, Comprar una promoción que tienen en el éxito eh, Casi a, a 14.900 Creo que sale O 15.900, una cosa así Pues aprovechar eh, para la colección del Hobbit Para tenerlo por lo menos en nuestra lengua materna Y asimismo también tenían este Que, que es eh, El retorno del rey La idea sería conseguir el, Los otros dos libros también en esta edición Booklet para tener lo que es la cuña del anillo y las dos torres y también completar el señor de los anillos en castellano. Otro libro de ciencia ficción, esta es un regalo de mí para mí, <risa> eh, se trata de eh, cuentos completos, eh, la segunda, el segundo volumen de Isaac Casimo, porque este año me leí el primer volumen, fue una lectura que yo no tenía planeada, era algo así como que yo que, algo que yo empecé a leer entre lo que terminó un libro y todavía no sabía con qué empezar. Entonces empecé a leer los cuentos de Asimov, pero ya no lo pude dejar, o sea, son muy buenos, muy variados. Bueno, la genialidad de Asimov ya es conocida, entonces pues me terminé el libro ¿qué? en unos 5 días, que siempre son gordos, y estaba leyendo solo en el transporte público, entonces digamos que lo leí bastante rápido. Y me gustó tanto que tenía que hacerme con, la, con el segundo volumen, espero leerlo pronto. De hecho, el, el libro de Asimov, Cuentos Completos 1, para mí fue mi mejor lectura del año pasado, entonces pues tengo muchas esperanzas en este libro. El siguiente libro se trata de Mims Island. Este me lo dio en el trabajo, en el colegio donde trabajo. Dice pues que tenemos que hacer un trabajo conjunto entre varias áreas. Yo, yo enseño science. Y junto a inglés y social studies tenemos que, digamos, tratar de integrar nuestras áreas. Y digamos que lo integraríamos a través de este libro, que es bastante cortico, yo creo que es de... De, de una sentada a porque también tiene muchas imágenes como, sobre un explorador en, en una isla y todavía estoy tratando de ver cómo voy a integrar mi área con con este tema, con este libro que tendría que leerlo pues, yo creo que comenzando enero y aquí tenemos otro libro que es muy interesante de Xi Xin Liu este eh, escritor chino que está dando mucho de qué hablar, que realmente está revolucionando lo que es la ciencia ficción asiática, china específicamente, esta es la esfera luminosa, y también ha dado mucho de qué hablar en este canal, y recuerden tenemos también eh, las reseñas del primer y segundo libro en algún lado. ya terminamos esa saga, ¿no? que es la, la, el recuerdo del pasado de la tierra, pero pues eh, nos falta hacer la, la video reseña del último libro del fin, que es buenísimo de la muerte, así es que es buenísimo de hecho toda, la, toda esa trilogía es Increíble. En Netflix pude ver lo que era la película que está basada en un cuento de él, que se llama La Tierra Errante, y pues como me volví a enganchar con el autor, decidí, pues, comprar este libro. Bien, y ahorita les traemos un libro que para, para este canal es como un, uno de los hitos que tenemos. Una colaboración, eh, la, la primera colaboración que tenemos para este canal. Se trata de El colonialismo de Jorge Simán. Abufele, el hijo del autor estaba pidiendo eh, personas que quisieran el libro eh, en Twitter nosotros respondimos a ese llamado y él muy amablemente pues, nos lo envió sin costo esperamos leerlo también muy pronto, hacerle una reseña y mostrarles a ustedes qué tal nos pareció volvemos a Tierra Media, volvemos al Hobbit en esta ocasión te vamos a presentar El Hobbit, la guía oficial de la película es un libro ilustrado muy chévere que habla que sobre todo el desarrollo de la película de Peter Jackson, con muchas ilustraciones, muchos datos curiosos. Pueden ver, realmente, era un almendazo que estaba en la, en la librería de la de Panamericana. Y digamos que eh, pensé que era un, un, una edición interesante para, para nuestra colección del Hobbit, que pues, está centrada casi todo sobre lo que es eh, los libros, pero no hay que dejar de, de, la, de lado que también pues hay, hay una adaptación cinematográfica con seguidores y también con detractores, pero ¡También! es lo que tenemos, es lo que hay y además, digamos, pensando, hablando desde, desde la realización cinematográfica, puedo decir que es de gran calidad Y pues lo que sería la joya de la corona, eh, ya que estamos hablando de la Tierra Media, de Tolkien y del Hobbit como ustedes ya es bien sabido, como le acabo de mencionar tenemos una colección a la que le sumamos El Hobbit en su versión anotada. anotada Es un libro bastante grueso De pasta dura Yo le he estado echando un ojo Tiene también bastantes ilustraciones Una introducción muy buena Muy, muy completa Una introducción sobre la historia de cómo se publicó de, de, de, versiones. de las versiones De todo el versionado que se le hizo de Algunos cambios también hace una nota sobre las inspiraciones o las posibles influencias que tuvo Tolkien yo todavía no, no lo acabo, pero hasta el momento está muy interesante obviamente el COVID sigue siendo el hobby pero ver de dónde surge todas esas cosas es muy interesante este fueron todos los libros que recibimos para diciembre que regalos, compras, eh, nuestra primera colaboración si tiene algún comentario no olviden dejárselo en la cajita Coméntanos cuál fue el libro que ustedes piensan que tenemos eh, más interesante, el que les llama más la atención. Y si ustedes planean también leerse alguno de los que vamos a leer o qué recibían ustedes para las fiestas. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a este canal, compartanlo y hasta el siguiente doble libros. Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Ah, ¿verdad? Sí. Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Yo soy Iván y yo soy Juan. De que quede eh, Si ustedes conocen un poco de ciencia. ¿Soy yo? soy yo. De Jorge Simón.